A esta crítica llevo viniendo desde el año, pues aproximadamente 79, 80 quizá, y bueno, yo estoy encantado con ella, o sea que seguiré viniendo mientras que pueda, vamos. Quiero recordar que yo tenía un diente que lo tenía muy machacado desde crío y entonces de repente ese diente cayó. Y yo, yo no había ido al dentista prácticamente nunca. Entonces, bueno, a través de un, de un familiar que conocía a Carmen Carnicero, es como, como entablé hablé con, en contacto con la clínica y vine a esta clínica. O como paciente, muy bien. Yo no tenía ningún problema nunca, eh, ningún problema con cualquier eh, intervención que me hayan hecho y no es que hayan sido muchas pero bueno procuro venir a las, de las limpiezas bucales en fin por, eh, procuro seguir todas las pautas que ellos me indican y nunca he tenido problemas con, con nada ni con extracciones ni con implantes que tengo algún implante y tal todo me ha ido fenomenal y no he tenido ni rechazos ni nada o sea de momento mi experiencia ha sido perfecta vamos creo que lo más importante es el trato el trato directo que hay con el paciente o sea desde el momento que estás en la clínica hasta que hasta que sales siempre hay un ambiente tranquilizador si es que tienes alguna algún problema serio y luego siempre hay recomendaciones al final que tú tienes que hacer eh, que tú tienes que hacer para que lo que te hayan hecho surja efecto y vaya bien entonces bueno yo yo la definiría como muy como muy como muy personalizada no cosa que para mí es bueno vamos